Tierras áridas, ramas de mezquite y ese frío viento reseco del cuarto distrito han preservado hasta nuestros días una tradición que goza la mezcla de costumbres étnicas y españolas llegadas con la conquista. El Día de la Santa Cruz es celebrado en el mes de mayo en toda la región de Tamaulipas integrada por los municipios de Jaumave. Palmillas, Tula, Miquihuana y Bustamante. Para celebrarlo, se reúnen los pequeños, grandes y jóvenes en una fiesta de tres días, en donde se olvidan las actividades cotidianas del lugar para dar paso a la veneración de la Cruz Patriarcal. Aquí, la danza deja de ser solo sonidos y movimientos para convertirse en una ofrenda a la Santa Cruz y agradecer los milagros recibidos. En Palmillas aún se conserva un suceso de la conquista, la separación de los españoles y los pames. Esto lo observamos en la existencia de dos capillas, la de arriba, creada por los grupos étnicos de la región, y la de abajo, edificada por los españoles. Pues según nuestros abuelitos, ellos decían que, que los españoles, en aquellos tiempos, cuando trajeron la religión aquí a México, ¿verdad? Yo creo que la historia lo dice. Yo creo que es muy, muy sencillo de entender. Cuando los españoles trajeron la religión a México, ¿sí? Bueno, entonces... Ustedes saben que los españoles poblaron a México todo, todo aquí y aquí ellos hicieron uh, todo esto. Entonces ellos hicieron este, la Santa Cruz, la pusieron ellos según, según, la, según la historia, ¿no? Ah, según yo tengo entendido. Y, y de allí para acá hizo la Santa Cruz que está allá arriba. Bueno. Luego aquellos hombres no dejaban que los de acá, de este lado, no, no bailaran, entonces por eso hicieron dos cruces. ¿Quiénes eran los de este lado? De allá eran los, los, bueno, los primeros que les tocó ahí la, la Santa Cruz de allá. Y, y luego entonces, para que, para poder, en aquellos tiempos, ¿verdad? Era mucha la religión, mucha la fe, y entonces dieron por hacer esta cruz. Y por eso se hizo esta cruz. Entonces ahora, por eso es la casa, que hay dos cruces, ¿sí? Las festividades inician el 26 de abril, cuando bajan la Santa Cruz. Posteriormente, serán desprendidos los adornos del año pasado para iniciar el ritual. Pues el 25 se baja y el 26 se empieza a desvestir y el 27 este ya se baña con agua, con este laurel y estoy con unas se empieza a tallar y con jabón. Y para vestirla tú me comentabas hace un momento que tienes que utilizar que tienes que ponerle primero un fondo, posteriormente los listones. platícame eso, cómo cuál es el qué, cuál es el método que tienes que seguir. El fondo, luego se le empieza a poner el vestido. Sí. Se le empiezan a hacer sus botas y luego se le pone el velo arriba y se le forman sus botas. Entonces ahí empezamos a ponerle los listones desde la cabecera hasta los pies. Así se va poniendo por partes, y luego ya de los listones se le van poniendo las flores, las luces y los arreglos que dona la gente, y es como la vamos formando. La Para el 3 de mayo, ambas cruces han visitado la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de esta villa. Los cuadros de danza, los danzantes de a pie y caballito, en tiempos de antaño buscaban una madrina que les proporcionara y arreglara la corona y el delantal que visten durante la danza. Pero hoy, esto se ha perdido en el tiempo y cada uno hace lo posible para sostener la tradición. El cuadro de danza de a pie está compuesto por un monarca que tiene la responsabilidad de guiar la danza. El viejo que ayuda al monarca a mantener el orden. Los danzantes y una malinche, una niña que antes vestía de blanco simbolizando la pureza de nuestra raza y su entrega a los españoles. El monarca para mí es pues un personaje principal en el cual recae el, todo el peso de la danza, ¿verdad? Él es el encargado de de dirigir la danza, se le considera desde luego una persona pues con un alto porcentaje de dominio de, de la danza, así como de la música, ¿verdad? Porque en él recae toda la coreografía, todo el bailado, todos los sones, en todo lo que, que competa la danza, en el cuadro de, de la obra de danza. Encontramos también la danza de caballito. ...que representa los españoles en sus caballos. Nosotros hacemos los armazones. Platícame ¿cómo hacen los armazones? Pues los hacemos de carrizo, como de varitas y todo eso. Y luego hay mujeres que nos acompañan en la vida... ...como por ejemplo mi esposa, ella... ...me ayuda a pegar esto, todo esto. Y, y este... ...pues eso no es de ahorita, hace muchos años que está eso. Este... Yo le aseguro que, que esto, esto quiere decir para que, para que dé vista, ¿verdad? Esto, todo es adorno para que dé vista. Pero mire, yo pienso que, que lo original son los danzantes, los danzantes, son los que llevan las palabras, nosotros los caballitos son adicionales. Y la fiesta continúa. El 4 de mayo, los cuadros de danza de palmillas y municipios cercanos danzan hasta el atardecer para capar el toro en la noche. Posteriormente se procederá a matar al viejo. Y resulta cómica cada escena y como tradición nadie conocerá el nombre de quien este año ha aceptado disfrazarse de mujer para llorar la muerte de su viejo. Al día siguiente, el pueblo se prepara para ir a dejar la Santa Cruz en medio de rezos, el olor a incienso de copal y danzantes. Su instalación también es todo un rito. Se reza antes de dejarla en su sitio, posteriormente se desviste y al situarla en las gradas de concreto se colocan de nuevo los adornos que vistió durante la fiesta. Al terminar los mayordomos revisan que esté bien instalada, de lo contrario podrá cumplirse uno el presagio que ha pasado de generación en generación. Si al dejar la cruz, ésta queda inclinada sin aparente motivo, morirá alguno de los mayordomos. Mientras el mundo avanza en medio del torbellino de la ciencia y la tecnología, las costumbres ancestrales luchan por trascender tan vivas como la fe de su pueblo.